Te mamen, te mamen, te mamen, te mamen, te mamen, te Set to Days of fire of a take it to To stay in the A la señorita Karat, la pobre niña rica, le gusta el lado rudo de Bull, pero cuando Bull volvió a ser el mismo, ella enloqueció. Mientras tanto, en el combate de los Super 5 Campos, Bull se enfrentaba a Joshua, un buen sujeto, pero cuando Bull juega en serio, es muy difícil de derrotar. Joshua presentía que Bull pensaba en Karat, solo que mientras en el amor todo se vale, en el Viraman hay reglas. Todo lo bueno acaba bien y le fue bien a Bull, que obtuvo una gran victoria sobre Joshua en el Super 5 Campos. Me gusta cortar las cosas, pero solo cuando preparo ensaladas. ¡Y nos encanta la ensalada! Nosotros masticaremos mientras ustedes miran este episodio. ¿Qué estás esperando? Bienvenidos a la radiante joya Ciudad Neón. Mm, mm, miren cómo brillan esas luces. Y para que sigan brillando hace falta mucha energía. Me refiero a la electricidad. La planta eléctrica le pertenece al papá de la señorita Karat, pero todos en la ciudad lo llaman señor Vatio. Uh, en mi no tan humilde opinión es una vista exquisita. Apuesto a que al señor Vatio le encanta que sus conciudadanos usen tantas luces. Después de todo, ellas lo han convertido en el hombre más rico de Ciudad Neón. Pero hasta una gran estrella puede apagarse. ¿Qué es esto? Por favor, que alguien me ayude. Estoy a oscuras. ¡No lo soporto! ¡Estoy muy solo! Ah, necesito un cable más largo. Tú lo dijiste. Recuerden, chicos, los cables son como los dientes. Nunca es buena idea sacarlos de un tirón. Gracias, ¡Gracias por el consejo. consejo! Con todos esos vidabilletes, se podría pensar que el señor Batio no tiene preocupaciones, pero... Este café me pone muy nervioso. Solo puedo pensar que será de mi imperio si no me aseguro de preservarlo. Todo lo que he construido desaparecerá, seguro. Debo proteger a mi hija encontrándole una buena pareja. Oh. ¡Hola, papi! <risa> Cámbiate a la leche de soya, el café te pone nervioso. Estaba pensando en ti. En ti y en los negocios familiares, por supuesto. De lo único que siempre quieres hablar es de negocios. Papá, quiero preguntarte... ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Quién ¿Qué en este mismo se atrevió a apagar la luz? luz? ¡Oscuridad no! ¡Cualquier cosa menos oscuridad! Oh. ¡Detesto la oscuridad! ayúdame. ¡Oh! Oh, oh, qué extraño, estaba llorando, pero cuando pienso en Karat me dan ganas de reír ¿Saben qué extraño? La pizza con sardinas o la comida sólida Ay, yo quisiera un tazón de avena y se va a dar vida con nabos verdes O oh, un tazón de pimientos con esta dieta, mírenme, soy el caparazón de mi antiguo yo Todavía es un caparazón de buen tamaño, como de una tortuga gigante. No he olvidado que escondiste una manzana y una pera en tu pelaje. ¿Qué escondes ahora, pastel de carne? No puedo creer que acuses a un vida maestro de algo así. Ya que eres tan listo, ¿dónde está el ketchup? Tienes razón, no quise hacerlo. Fueron mis tripas las que hablaron. Lo siento. Me comí el pastel de carne la semana el pasada. El tiempo pasa rápido. Mañana es el desafío de los Super 5. Necesitamos comida para vida batallar. Creo que tienes un lomo de cerdo escondido en tu cabello, Yamato. ¡Comámoslo! ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? ¡Vaya! ¡Es el carruaje de la señorita Karat! ¡Cielos! ¿Por qué veniría hasta aquí? ¡Saludos para todos! ¡Se requiere su presencia! ¡Genial! ¿Eh? ¿En serio? ¡Cielos! ¡Hemos llegado! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vaya cagota! ¡Mi pelaje! ¡Estoy ¿Oh? atorado! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Este lugar es tan grande como un palacio! ¡Una suntuosa cena ha sido preparada para todos ustedes por aquí! ¡Este debe ser el lugar que... Ah, ah, eh. ¡Ni en mis sueños la comida se ve tan bien! ¡Ah, mm. no, sí. ¡No olviden que somos invitados! ¡Cuidemos nuestros ah. modales. Oh. ¡Me recuerda la hora de la comida en el zoológico! Marcas listos a comer, disfrútenlo. ¡Miau! Vamos, muy Come, me encantaría comer, pero no puedo. Estoy emocionado. El solo saber que caras vive aquí hace que mi estómago salte. Ah, dos días felices de vuelta. Hola, Yamato. Conozco esa voz. ¿Sí? ¡Hola! ¡Todos los guardianes están aquí! ¡Grandioso! ¡Es bueno verlos a todos! Si ustedes comen parecido a como vida batalla, me retiro de inmediato. <risa> uh, ¡Hola, Clay, ¡Qué bueno verte! Terry, me alegra ver que te va bien. ¡Joshua! ¿Por qué estás aquí? ¡Qué bueno verte! Desearía poder decirte lo mismo. Realmente no soy muy sociable. Pero en nombre del Juego Limpio, Bull saludo tus habilidades de jugador. ¿Qué hacen aquí los guardianes de los desafíos de los Super 5 Campos? ¿Yo puedo explicarlo? ¿Ah? ¿Ah? ¡Bienvenidos a mi visuntuoso Hogar! Esta noche, Vida Jugadores, es una noche repleta de comida y diversión. ¡Es un placer para mí tenerlos aquí! ¡Queremos saber ¿Ah? más! El estadio de los Super 5 Campos realmente se mueve. Viaja esparciendo la emoción del Vidaman a muchos lugares. El señor Batio decidió patrocinar el desafío de los Super 5 Campos y realizarlo todo aquí en Ciudad León. Esa fue una brillante idea. <ríe> He ganado mucho dinero con la gente de Ciudad Neón y quiero retornárselo. Así que decidí traer esta moda del Vida Man a nuestra hermosa ciudad para que todos estén felices y funcionó de maravilla. Este evento ha hecho que todos estremezcan aquí en esta ciudad. Aunque para mí que la gente adore el Vida Man es como ver el césped crecer. ¿Dice que el vidamán es aburrido? ¿Se está burlando de lo que hacemos? ¡Tienes razón! ¡Qué descaro! ¡Ese hombre tiene mal gusto! ¡Ha mostrado ser un anfitrión descortés! De ¡Pretendo formular una protesta! ¡Lo apoyo por sentirse menospreciado! ¡Y yo apoyo necesitar un diccionario! Solo hay un problema con eso Si protestan, acabará la fiesta ¿Entonces? ¡Olvidémoslo, ¿sí? ¡Ah! Muy bien, esta noche aquí los homenajearemos a todos ustedes con esta gran fiesta y deseándoles muy buena suerte. Mañana es el día final del Super 5 Campos. Sé que el equipo de Armada tiene oportunidad de ganarse mil de mis vida billetes. Buena suerte y gracias por venir a nuestra fiesta. Gracias por su atención. Sigan comiendo como cerdos. Oh, señorita Karen, me alegra tanto verla. Oh. Quería disculparme si es que la confundí antes. Oh. No pasa nada, este es el verdadero yo quien habla ahora Me confundes, Bull Ya somos dos, nos vemos Esto es mejor que una cacerola de fiambre <risa> Ay, no necesito colmillos de tiburón para comer este tierno beef. Yo no comería tanto así, amigo un dolor de estómago podría sacarte de acción por días. Cierto. <risa> ¡Hola! ¿Sí, qué? Nada. De hecho, tengo que pedirles un favor. Pídelo. ¿Qué quieres? Yo quisiera echarle un vistazo a sus vidamans. Si es que no les importa. ¿Mm? Solo quiero revisarlos. Todos los han adaptado tan bien. No pueden culparme por querer ver algunos de los mejores blasters del vidamundo. ¿Bien? Les ruego que los muestren y me dejen comparar sus blasters. ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué dicen? No hay problema, estoy orgulloso de mi vida más. ¡Hace ¡Ah! ¡Ah! Miren mi super disparador. ¡Ah! Samurai Phoenix. Vuelvo vida mi mi vida más me garantiza victoria. ¡Tío! Y por último, aquí está el mejor Draco ¡Dragogale! ¡Qué alineación! ¡Es realmente increíble! ¡Un sueño hecho realidad! Sé que mi Cobalt Blade también es bastante bueno, pero muchas gracias por dejarme ver todos sus vida mans. Por tu sonrisa puedo decir que te gustan mucho, Yamato. Tienes que aprender a no ser retraído. Esperen, deberían haber cinco Blasters aquí. ¿Dónde está el otro? Nadie lo sabe. Es el Super 5 Campos, así que tiene que haber un guardián más aquí. A menos que uno de ustedes batalle mañana. ¿Es eso? No, te enfrentarás a otro guardián. Es muy reservado. De hecho, solo lo hemos visto una vez. Se podría decir que mantiene un bajo perfil. Lo único que sabemos es su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es Kay McDonald, ¿no es cierto? Sí, ese es su nombre. ¿Así se llama? ¿Kay McDonald? Ah. Aquí vamos. ¿Estás preparado para la perfección? Sé que no me decepcionarás mañana, Night Calvary. Ah, me pregunto cómo será el vidamán de ese K McDonald. ¡Oh! Ah, ¿Qué sucede? <risa> ver cómo todos ustedes alardeaban de sus Vidaman me impulsó a salir. Voy a dejarlos ver cómo es un verdadero Vidaman. Mi Helio Breaker es un Vidaman lleno de potencia que avergonzaría a todos sus blasters <risa> Bueno, querida, ya veo por qué te atrae tanto. Es tan varonil, es todo un hombre. Es especial. Irrumpe en una habitación y se hace cargo igual que tu padre. ¡Me agrada! Es el tipo de persona que puede ayudarnos con los negocios familiares. ¡Oh, magnífico! Esperaba que admiraras el comportamiento agresivo igual que yo. Ese otro insulso Bull no vale el espacio que ocupa. Pero esta versión de Bull es el tipo de bestia que podría mantener íntegra nuestra fortuna. Será parte de nuestra familia, cueste lo que cueste. Después de todo lo que hemos hecho en el desafío de los Super 5 Campos, todo se resume a esta última vida batalla. Y si ganamos este combate... ¡Obtenemos esos vida billetes! Uh -huh. Uh -huh. ...a dónde se fue Bull. Estaba aquí hace un segundo. No se preocupen, iré a buscarlo. ¡Perfecto! ¡Gracias! Confío en que Yamato traiga a casa la victoria. Gracias, Armada. Con todos ustedes apoyándome, sé que no decepcionaré al equipo. ¡Buena suerte! Te doy la bienvenida, noble retador. He aprendido mucho sobre ti, Yamato Delgado... Desearía decir lo mismo. Todo lo que sé son rumores. Permíteme ilustrarte. Bien, vida jugador. Buena suerte. Igual que tú pondré en este combate todo mi esfuerzo para batallar limpiamente. Nunca había escuchado eso antes. Ningún oponente tenía este espíritu deportivo. Kane McDonald, eres un vida jugador honorable y quiero estrechar tu mano. Apuesto a que sientes lo mismo. Claro, Yamato. ¡Chócala! Disculpa, mi guante está húmedo. <risa> Bull no se iría de este modo. ¡Oh! ¡Es el carruaje de la señorita Clara. ¡Hola, mamá de Yamato! ¡Allí estás! ¡Auxilio! ¿Estás amarrado? Creo que es temporal, si no es permanente. Oh. ¡Procedan, rápido! ¡Sí, señor! ¡A toda prisa! ¡Ya! De eso. Estamos en la etapa final. Se llama la etapa de la espada. Competirán usando el emocionante formato de batalla de golpe directo. ¡Ah! Cada ronda durará 60 segundos y el primer jugador que gane dos será coronado ganador de la etapa de la espada. Si no vuelvo a verte, sería un alivio. Ese único agarre quiere decir que tiene gran control. Pero estoy listo. La etapa del desafío de los Super 5 Campos, la etapa de la espada. Buena suerte, ¡vida y, y fuego! Ah. Ah, ah. ¡Tú puedes lograrlo! ¡Sigue moviéndote y mantente a la ofensiva! Para ganar esta etapa necesitarás reflejos rápidos, puntería y concentración. Tú tienes todo eso ahora, demuéstralo. No pienses, solo actúa. ¡Vida fuego! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! ¡Quedan 30 segundos de la primera ronda! Ah, ah, ah, ah. Es difícil mantenerse. Lo único que hago es tratar de sobrevivir. ¿Qué fue lo que dijo Mada? ¡Piensa! ¡Apunta mejor! ¡Sí, eso es! ¡No pienses! ¡Tiene a pensar! ¡Oh, sí! ¡Rápido! Y no olvides concentrarte para terminar las cosas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pumba el play! Quedan 10 segundos. ¡Ve con todo, Yamato! ¡Esfuérzate, muchacho! ¡Aaah! Quedan cinco segundos. ¡Cuatro! Problema con el reloj, pero el tiempo expiró... ...y el ganador oficial de la primera ronda al último segundo fue Yamato. ¡Sí! ¡Así se hace, Yamato! Gana una ronda más y todos estaremos en la calle de la felicidad. Y yo soy quien puede llevarlos allí. ¡Espera, Yamato! ¿Ah? ¡Es Bull. ¡Está en problemas! Ah. ¡Vaya! ¡Me quedé dormido! Y este es un nuevo juego del parque de diversiones. ¿Otra vez eres él? ¿Ah? Yo lo conozco, sé su nombre... Uh -huh. pero lo olvidé. No, oh, estás agotando mi paciencia. ¿Tiene la mía? Me recuerdas a mis mejores clientes. La luz está encendida, pero no hay nadie en casa. Las luces de tu portal son de baja intensidad. A diferencia de tu otro yo, tienes la personalidad de una goma de mascar Pero estoy decidido a arreglar eso para que tu otro yo pueda hacer feliz a mi hija y preservar mi riqueza mm. Y mi pequeño sillón sofá risas hará reír todo el camino hasta el banco, muchacho Esta silla emite unos fantásticos rayos divertidos Pronto estarás riendo histéricamente hasta que te transformes en tu más oh. encantador, agresivo e impresionante yo ¿Qué? Y una vez que seas esa máxima versión de ti mismo, serás parte de mi familia oh. <risa> Oh, yo no estoy segura de cómo me siento Quería disculparme si te confundía antes ¿Ah? Está bien, este es mi verdadero yo Me confundes, Bull Ya somos dos, nos vemos No lo sé Buenas tardes, señorita. Hay algo que creo que debería saber. ¡Y se fueron! ¡Bull necesita tu ayuda ahora mismo! Oh, lo siento. Pero según las reglas, deberás comenzar la siguiente ronda o perderás. Las reglas son las reglas. Tienes que batallar. Nosotros buscaremos a Bull. Ahora, sin nosotros aquí, tienes que estar concentrado en ganar, Yamato. ¡Tranquilos! Podría ganar este reto con los ojos cerrados. Sí, pero no lo cierres. Buena suerte, hijo. Que tengas un buen día. Gracias. De acuerdo. Este videojugador está listo para jugar. Es la acción de la segunda ronda. ¿Preparados, listos? Y... ¡Vida juego! fuego! ¡Fuego rápido! ¿Ah, sí? ¿Qué? ella debo recargar? Demasiado tarde. ¡Y otra vez! ¡Ay! No entiendo qué sucede. Pierdo el equilibrio. Parezco un novato. ¡Uy, ¡Qué rayos! Creo que no estás acostumbrado a batallar sin tener a tus amigos animándote. ¡No! Muchos vida jugadores no pueden hacerlo sin sus amigos dándoles fuerza. Necesitan eso para ganar. Cuando revisé tus grandes victorias, siempre tenías al público de tu lado. Te gusta ser el héroe. Eleva tu nivel de juego. Ahora que no hay nadie que te diga lo grandioso que eres, no tienes la interesa para ganar. O oh, sí! ¡En eso te equivocas! ¡Aquí ah, ah, ah. está! ¡Aquí está el transformador cosquilloso, cargado y listo para arrancar! ¡Excelente! Este momento mágico te cambiará por siempre, muchacho. ¡Estás a punto de convertirte en tu mejor ser! ¡Oye, hola, Viramundo Abul! ¿Por qué estás tan callado? ¡Despierta, Bull, muchacho! ¡Mi nombre es Patio! ¡Suficiente! Se acabó el señor simpatía. ¡Quiero a tu yo melancólico fuera de aquí! ¡Ya basta! ¡Tu personalidad tiene que irse! ¿En serio? ¿Hacia dónde? Ah, ¡Eres el bobo más bobo que he conocido! ¡De acuerdo! ¡Escucha! Vas a aprender mi nombre aunque sea lo último que hagas. ¡Llámame señor Patio! ¡Lástima que tus amigos no estén aquí! ¡Valiant Vortex! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡El ganador de la segunda ronda de la etapa de la espada es Gay! ¡Yamato! ¡Yamato! Oye! ¿Estás bien? ¡Despierta, Yamato. ¡Vamos! ¡Abre los ojos! ¿Qué te pasa? ¡Yamato, di algo! <tose> <tose> <tose> <tose> Vamos, abre los ojos. ¿Qué te pasa, Yamato? Di algo. Él estará bien, pero ahora todo se decidirá en la ronda final. <tose> El que terminar terminó Diego! Nega 小金